Flores desde Vista al Valle que nos dice lo siguiente vamos a ver qué nos dice Ramón nos manda unas imágenes eh, dice Felicidad y Bendiciones esta es la calle principal que conecta varios barrios del Gran Vista al Valle con la estancia infantil y el liceo de, del, del Gran Vista al Valle dice el cita, la mira misma, las imágenes de la semana pasada esta es la. No, pero el ayuntamiento se de, está cerrado entonces? Con este centro educativo de Vista al Valle. Bueno, y eso la ¿Le estafa. corresponde al ayuntamiento? Bueno. Hay que ver hacia dónde. Como, como, como, como que me luce, como que. Como, ¿qué, ¿Qué hay ahí para allá? Porque eso está como raro. Terreno en venta. ¿Eh? Pues entonces, si sí hay terreno en venta. ¿Qué pasa? Pues lo que yo quiero saber hacia dónde conduce pero, esa calle. Y esa, no hacia te dónde conduce. a ti que ahí lo que hay es un problema de desagüe porque fíjate no, porque que es mira un pozo grande de que hay, hay Pero eso es que eso como, eso como si para allá no hubiera nada entonces qué es lo que quieren es posible que sea un problema de, de, de drenaje no, no yo, yo, yo voy, voy a ir tarde personalmente a ver, a ver eso porque tampoco así ¿sabes? es lo que aparenta sí, no, pero ¿sabes? independientemente de que haya ahí vemos hay un centro educativo y, y aunque no haya más esa casa no es entrada, esa vía no es la vía publicado. exactamente porque esa no puede ser la vía pública de acceso a la, insta, a, a, a, a la de ahí infantil. para allá no, hay nada. no puede ser de ahí para allá se ve que no hay nada él o sea, dice es que esta creo. es la calle principal, o sea esta calle no es que la es calle decir, principal Es la escuela hay que cruzar por ahí que conecta esta calle conecta varios barrios, no. mm. eso es lo que él dice. No creo que no, Ramón no, no, pues esté no, no. mintiendo, es no. es privado, ¿eh? dice él conecta con la estancia infantil y el liceo esta calle, entonces la vía para llegar al liceo lo que siempre ha dicho, eh. pero la vía principal es esa. No debiste el bar. Vía, liceo, vía no, principal, o sea, la, la vía principal vía para calle llegar para liceo llegar liceo a el la está. estancia y al liceo. Qué bueno. Buenos días. Gracias, buenos días, bendiciones a todos. Amén. Mm, Buen ay, día, Ramón. Ay, ay, activo, Ramón. Sí, Ramón Flores, ya me sí, conocería. Sí, más. sí. Eh, miren, eh, yo vengo ahora del liceo porque voy a llevar a la hija mía en el vehículo, porque uh -huh. como está lloviendo. Pero da pena, señores, vergüenza, uno siente impotencia, porque hemos exigido, yo no sé cuántas veces, idea. a las autoridades municipales y al mismo gobierno central, el gobernador, la gobernadora pasada, eh, la construcción de esa calle, porque es una calle que ponga, al lado está un estante donde al, alberga el niños de 0 de... a 5 años de edad, y ustedes ven las condiciones. Ramón. Eh, sí, señor. Una pregunta. Ahí, ahí te dice que hay un albergue, una, una... estancia infantil. Hecha por el gobierno. Sí, señor. Sí, pero esa calle... Esa, una cosa, eso está hecho en un terreno privado, ¿verdad? No público. Sí, yo compro ese terreno. Ese terreno está en una urbanización, ¿verdad? Exactamente era una urbanización, pero esa parte ahora la han... Eh, eh, ¿Cómo se dice? El la han tomado exacto eh, se me fue la palabra ahora eh, los invasores han la han invadido ocupado, ah ok sido ocupada, pero, ocupada pero la pregunta Ramón esa calle que usted está enfocando ahí que se ve como que está llena de tierra como que está abandonada hacia dónde conduce qué hay para allá para el fondo porque yo veo bueno, que incluso que tiene acera, aceras y contenedores sí, pero, sí, pero, pero, si, no si, si pero pero no se ve en casa exacto pero no se ve en casa si pones si el video eh, yo veo unas casas está puesto cerca al lado. Y está justamente al lado de la estancia, la calle. Esa okay. calle conecta varios sectores como eh, Mamatingó, Manhattan, Salvador, en Vista Nueva. Entonces, los estudiantes, eh, tanto a pie como en motores, carros, los padres, tienen, tenemos que dar la vuelta por la clínica, por el parque, porque no podemos entrar por esa calle, porque está intransitable. ¿Pero cuántas sí. casas hay para allá, para, para esa zona? Bueno, eh, ahí en Mamatingó ya hay más de 500 casas al lado de, de la estancia, detrás de la estancia, detrás del liceo. Pero ¿hay, hay acceso por otra vía. Por la calle principal. Pues yo veo, yo veo, si no me equivoco, yo la veo asfaltada, eh, eh, Ramón. Donde está el carro si blanco está, allá. Hasta el frente, está asfaltada, hasta el frente de la estancia, entrando por la policílica. Mira, no, ¿dónde está, no está saliendo ese, ese señor. Los, los donde está saliendo ese señor, ah. la estancia está ahí mismo. Yo sí, la veo sí. el techo. Claro. Exacto. Para mí, no requiere más, por el momento no requiere que no sea el dueño de esos terrenos, de ese urbanizador. Que haga su Exacto, trabajo Exacto, porque tenemos que ser, ser conscientes, Ramón No, de es que, que si eso es... no es una organización ¿Y cómo ah, pues es dime eso, esa es la ciudad Eso no es una organización, eso es Vital al Barrio Pero eso es un barrio, entonces oh, que... Claro, ahí está Mama y Pero ese terreno no son los terrenos que que, que, que, que han cogido para allá Como todos los terrenos de Ah, los ah pero espérense es los una... mentiros Mira, ¿sí? es, que este, es que estamos mal enfocados, miren si yo soy ciudadano bueno, y consciente, está cogiendo todo y entonces para pues, ¿sí? las... Pero eso tiene años así. Sí, pero entonces, ¿qué vamos a hacer, Ramón? Yo me gustaría oír tu, tu opinión acerca de que todos son ocupados y que tienen años. Sí, y si el gobierno construyó la escuela ahí, la estancia. No, pero se la compró a un privado, porque yo sé bueno. que la escuela debe estar construida en un terreno ¿Qué? continuo. Y tenemos que, que continuar con el WhatsApp. Estancia, y la gente la y la escuela, aquí. Hay que condicionar las entradas. Ya, ya. Bueno, gracias a Ramón Flores por su intervención.